A mí. Y bueno, agradecer a Alvar, si desde luego te sido todo un detalle que no dejase en el, el lugar, porque ha sido bastante difícil presentar el libro en, en Valencia, los pues, alrededores siempre nos encontramos sí. con la dificultad de los no centros culturales en esta región, precisamente. Presentamos mucho libro con el resto del Estado español y la verdad es que no, no solemos tener ningún problema en Valencia. Es complicado, ¿no? los ayuntamientos quieren cobrar hasta por presentar un, un libro. Eso hay que decirlo porque es la verdad. Y no poco. Y no Precios abusivos, pero bueno. Siempre hay alternativas que se hacen en otro sitio y así en el punto con no, con no A ver, quería hablar antes de, de presentar, quería hablar un poquito de la, de la editorial. ¿sí? que eh, Siempre en toda la prensa, porque solo habéis un poquito del mundo editorial, de la popularidad, de los edificios que están buscando publicar y todo esto. El eh, Iceres Ares tendrá cerca de un año y medio. En este año y medio, el inicio fueron duros, la continuación también, <risa> evidentemente, pero bueno, no hay ningún problema en de eso. ¿Y cómo surgió la editorial? La editorial surgió, porque yo también soy escritor, y me encontré con las, con las dificultades a la hora de publicar, ¿no? Cuando eres, eres nuevo, mandas muchos manuscritos a, a editoriales, si los mandas por correo electrónico tienes todo pues, y no pierdes nada, si los mandas en papel encima pierdes todo. ¿Cuál es el problema? El problema no es que recibas una respuesta negativa, el problema es que no recibas. El problema es que tu libro no, no se lee. Ya, llegan muchos. A las políticas de las editoriales grandes. Entonces, hay un vacío que cada vez estaba siendo más, más, más grande, porque al final el mundo editorial en este país se ha convertido en, en dos multinacionales. Estoy, hablo de multinacionales cuando hablan de editoriales, porque realmente son multinacionales. Se controlan prácticamente todo el mercado. Son rock, rock montadores por una parte y planeta por otro. Entonces, ¿qué pasa? Con estas comunidades lo que hacen es controlar no solamente el mercado editorial, sino controlar el mercado de la distribución y controlar el mercado de las librerías. Por ejemplo, la casa de libros de Planeta, es Pasacalpe. Entonces, claro, eso ya es una desventaja grandísima para las editoriales pequeñas. ¿Cuál es el problema para los autores? Pues que solamente publican en tres fases. Ellos publican una fase que es un autor ya consagrado, que ellos tienen, que es rentable, que les consta que es rentable. Entonces uno tiene ningún problema, incluso en exigirlo, ¿no? que cada año publique un libro. La segunda es o que gane un concurso. Por ejemplo, hoy en día pues ganar el Premio Planeta no es no ninguna honra, porque todo el mundo sabe que el Premio Planeta está dado. Siempre lo ganan autores del planeta o gente que quiere menos que ustedes. ¿no? que ser muy avispado para saberlo. Y la tercera forma de publicar es teniendo un programa de la televisión. Un personaje famoso, un programa cultural de diciendo. Si sabes un programa cultural de ellos, pues aunque no sepas escribir, sales, sabes, ¿no? No sé ni lo que se puede contar ni realmente se lo ha dicho Entonces son esas tres fases. Fuera de ahí hay muchos escritores buenos y muy buenos. Realmente interesante es que se presentan una oportunidad yo y como somos muchos de ediciones. Entonces, claro, tú trabajas a otras escalas, pero en el mundo independiente. Yo creo que realmente cuando, cuando monté la editorial lo que pretendía es que, que yo fuese independiente. Entonces, sí, es realmente el lo que a mí no me da. No, no me baso en el mercado, en ningún momento me planteo cuando leo un libro, me planteo en momento, ¿cuánto voy a vender esto esto? Y yo qué sé. <risa> y yo qué sé. Entonces, digamos que en ese sentido, yo creo que está en nuestras manos el publicar para que en este país haya una, una diversidad, porque si no, al final va a haber cuatro, cinco, seis editores. Sino, incluso lo que sí que quería decir es que con la diversidad de las entidades pequeñas lo que conseguimos es que no nos autoimpongan la lectura. Porque nosotros, que queramos o no, cuando llevamos una gran superficie y vemos esos montones de esos libros tan famosos nos están, inconscientemente o conscientemente, nos están imponiendo la lectura. Por ejemplo, quiero... que la, son las obras de Grey ahora. No hay prácticamente nadie... No hay casi nadie que no se la haya leído. Yo. Yo. Y de todos los que se la han leído, qué poca gente le ha dicho que le haya gustado. Entonces, esto, digamos, eso es un problema. Es un problema porque las grandes obras, cuando tú te la estás leyendo, te la estás autoimponiendo y haces un acto de fe en la lectura. Tú llegas, por ejemplo, a los primeros de la tierra, que son, no sé, 300, 400, 500 páginas, sí. y aunque y vayas por la página 100 y te esté aburriendo, como tu amigo se la ha leído y el otro se la ha leído, tú no conviertes en un acto de fe. En cambio, y ese acto de fe, Por un edad, por otro no, no lo haces. A mí me ha llegado a decir de la mía que iba por la página 35 y. ¡La página 35! O sea, no tienen paciencia en ¿eh? eso. Entonces, por eso sí que hablo siempre de todas las presentaciones de, de boca a boca, de boca a boca es muy importante. La gente bueno, como le gusta la novela, por suerte tenemos internet, tenemos una difusión gratuita, tenemos internet y que se comete los blogs, los foros y es importante para todos. ¿Y nada? Ya no os quiero pegar más la chaja de pues. Y a lo mejor para hablar de su novela o de hablar que quiera hablar se sabe. dice sí que conociste que va a la novela, una la chica que viene de Valencia, es de una familia desestructurada, ha sufrido malos tratos y se va a hacer el camino a Santiago, no se sabe nada de Valencia. Ahí hay mucho sentimiento, en la novela hay mucho sentimiento, está mezclada la calidad con la ficción, pues son cosas que pueden pasar en el día, a día, casi en el día a día, pero mezclado con la ficción, porque para tener la calidad realmente con esas noticias que todos los días vemos. Entonces, yo lo empecé a escribir, además, importaba. protagón. Ese libro hizo por un concurso. Me pasé de página. <risa> y se quedó, se quedaba en un cajón. Realmente en el ordenador. Y mi marido me estuvo empujando hasta que lo no mandé. Hay que decir que una de las personas que me ha sorprendido, que le gustara, que se ha leído el de mi madre, mi madre. <coughs> mi madre es la que no va a leer la que me ha apoyado y... parte de esto ¿Ya? ¿Ya? Venga, ha sido rápido porque sí que quería preguntar una cosa ya que... De su madre también, pues. claro y Fran, ¿está igual? No, yo no, yo me estoy jodiendo. Cuando, cuando lo ves, me matan. digo yo, por ejemplo, novela Negra. O sea, mi literatura fantástica, lo importante en una novela es, es entretener, lógicamente. El, el autor lo que busca es entretener, pero siempre con ese pequeño detalle social, ¿no? Aunque sea literatura fantástica, en la literatura negra está claro que está dado, ¿no? El literatura social está dado pero en la literatura fantástica, siempre reflejar el caso que ha reflejado ya los malos tratos, el caso de el cariño social, aunque sea por encima, yo creo que es muy importante, que nunca, hay. nunca hay que perder, digamos, esa forma. Esto es como el cine. ¿Alguien ¿Es tiene la pantalla? Bueno, no, no, para el editor, para el que quieráis. Eh? Yo no lo sé. Para saber, ¿qué más puedes contar de la protagonista? Que es una persona gótica, que cuando empieza el viaje es una persona muy difícil. Y bueno, en ese viaje conoce a alguien que le hace cambiar totalmente un ternero y ver un poco de luz, por eso se llama viviendo en la oscuridad. Pero ya vive en una oscuridad total y pero, necesita encontrar esa luz. Ya está yo puedo leer. De hecho, pues, de hecho, como estoy acostumbrado a, a leerme 400, 300 y 5 páginas, 400, a veces cuando pues, te llevo un manuscrito de 10 y la verdad que <risa> porque, porque mi manera de leer no es, no es el manuscrito, no, no es hacer, papel, porque es una pérdida de tiempo, pero yo cuando lo leo ya lo no estoy corrigiendo. Hay algunos que necesitan más corrección, otros no que necesitan ¿no? más. Entonces, al leerlo en el ordenador, es muy cansado leer en el ordenador, muy, es muy agotado. Entonces, lo que más, lo, lo que más me gustó de esta novela es, es la rapidez. A ver si me entiendes, que, que es fácil de leer, que te lo puedes ver perfectamente en dos días y te entretiene. y al cabo eres... <risa> Es hora, no pongo dos, dos, días porque soy más lento. Hay gente que es más rápido. Sí, sí. Las historias son de las niñas, ¿no? la propiedad de claro, decir una de novela cuando te entretenga, te que esté bien escrita, tenga un argumento y, y te entretenga, te es lo más importante. Porque para novelas, digamos de otro género, claro, si cada uno tiene. A ver, Sami, yo no he leído tu libro, lo acabo de comprar. Pero, ¿qué te ha llevado a escribir esta novela? ¿Cuál ha sido el detonante? Realmente escribir escribo desde los nueve años. Lo que pasa es que yo escribía por todos lados y dejaba notitas. me vas escribiendo y vas notitas. La novela era El no dormir, tenías una historia de la cabeza y empiezas a escribir. Ahí llegó el concurso. Vi un concurso y dije, bueno, la fase es que tienes en el Camino de Santiago. Pues me puse a investigar el Camino de Santiago. Yo no he hecho el Camino a Santiago, aunque sí he ido a Santiago. Muchos sitios me he tenido que documentar, mucho, porque no los conozco. Me gustaría verlos, pero no los conozco. Y nada, y empecé. Y empiezas una página y te lleva a la siguiente, estás durmiendo en la cama y coges el móvil, yo tengo, para mandarme mensajes por el móvil a correo y me mandaba mensajes a mí misma. Con lo que se me ocurría porque se si encendía la luz me tiraban de cuarto. Entonces, eh, casi toda novela está hecha así. Me acuesto y la cabeza empieza a darme vuelta, yo tengo tres niños, con lo cual yo no puedo quedarme hasta las 4 de la mañana dando vueltas, empecé a mandarme mensaje. Y así está cita yo lo mandaba y luego por las mañanas empezaba a escribirlo todo. Como la idea y luego ya la de Me llevo realmente una idea y un sueño. Yo, todos esos personajes, muchos sociales existen en realidad, está... muchas de esas personas son gente que yo he conocido en mi vida o que conozco. Gente que me ha apoyado, gente que no me ha apoyado. Hay de todos un poquito. qué se la del ¿Cómo te la llamada? <risa> <¿Cómo> <risa> mi marido, mi marido estaba durmiendo y casi me mata. <risa> Empecé a mirar. En ese punto también tengo que agradecer el apoyo sentido por toda la gente. De mi libro habían dos capítulos publicados en mi blog y la gente empezó a pedir el libro. Yo tenía, se creó un grupo de fans, la presidenta de Turdes, que está por ahí escondida. La primera que ha preguntado. <risa> eh, y empezaron a apoyarme. El apoyo y el cariño que he tenido de la gente para mí ya ha sido el premio. O sea, yo no esperaba, no esperaba que mi libro se publicara. Más, lo dejé en un cajón porque no creía que se pudiera publicar. A mí me gustaba, yo lo no he vuelto a leer y yo me echaba llorando. Sea, me gustaba, pero claro, yo no sabía si le iba a gustar a la gente. Y ellas son las que me han ido apoyando, animando, y, y luego cuando me llamó José Luis, eh, yo no me lo creía. <risa> No, no, no, no, no. Eso, la verdad es que te es da alegría. Bueno, pasa? tú, bueno, bueno. por ejemplo, cuando eres editor y, y publicas muchos libros, eh, no tienes que caer, digamos, en, en el absurdo de, de hacer una rutina. Hacer una rutina, ¿no? Pero claro, para, para el autor es muy importante, pero para el editor, en teoría, menos. Menos porque tiene muchos más autores. Entonces, lo que no tiene que caer es en, en que realmente lo que estás vendiendo es, es la ilusión de una autora es una cosa cultural, es una lectura no está vendiendo naranja ni está vendiendo otra cosa entonces sí que ahí no, no tienes que caer por eso cuando yo le comentaba que sí que sé que hay muchas editoriales que, que por desgracia no van los, los editores a las presentaciones, la primera presentación que es realmente la más importante ¿no? es, yo, lo veo complicado, yo lo veo complicado porque yo creo que, que el editor no solamente se tiene que leer la novela de la autora que representa sino que la tiene que conocer físicamente la tiene, y tiene que estar ese día y con ella ¿no? entonces yo creo que esa, esa es la diferencia entre unas editoriales y otras una cosa es que te manden libros y tú vas, te buscas la vida pero yo creo que es muy importante que, que el editor ese día sea con, con lo que es un es para tapar yo por lo menos lo tengo enfocado y de hecho de, de los 30 libros o 30 y algo que hemos publicado, solamente he fallado una vez una, una presentación y fue porque fue para Mallorca y me pasaron el 9 de la viola. Fue una cosa ajena a mí. Fue imposible ir a Mallorca. Si, si hubiese ido en la península hubiese cogido el coche. Si hubiese ido, ¿no? Pero de todas solamente falló una que no fue nadie. ¿Vais a presentar en el sería de la El próximo es San Jordi. Lo próximo sería a Mítica, en Barcelona, en San Jordi. La editorial es un esfuerzo muy grande para tener un estado propio, un muy ilusionado, para ir a firmar 16 autores, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Eso cómo pues se ha conseguido? Se ha conseguido de una manera para que veáis lo que son las grandes las librerías y lo que son las editoriales. El año, el año pasado intenté poner autores en, en San Jorge y Barcelona, que realmente es, es lo importante, Barcelona no es lo importante, no sé. Y me fue imposible. Ninguna librería quería un autor mío. ¿Por qué? Porque son autores es que no venden billetes centrales y no son conocidos en el momento. Es un día, ellos tienen un espacio, los espacios están muy pagados en ese sentido, exponen a los a lo que ellos quieren. La solución, montarte tu stand. <coughs> Arriesgarte, montarte un stand en Barcelona y, y llevar a todos los autores de quieran. He, he llevado a todos los autores, vienen de, de Bilbao, vienen de Burgos, vienen de Madrid, muchos, de Barcelona, de Valencia. Entonces, para la Galifón es un esfuerzo, pero yo creo que, muy, muy, que sería muy bonito para los autores estar esta saliendo. De hecho, es el fin del año y es bonito para todos. pero pues, Espero que salga bien. ¿no? Yo creo que sí. De amigo amiga y de escritor novela a escritora ya profesional. <risa> este país poco profesional. Este. Ya profesional, luego ya se verá. Tengo una pequeña pregunta, poco he leído de tu libro, ya lo sabes, lo que tenías en el blog y poco más. Pero hay ciertas escenas que a mí me llamaron mucho la atención, entre ellas, por ejemplo, las pseudoeróticas o apasionadas, como quieras llamar. ¿Esas están basadas en hechos reales o son todas fantasías? Bueno, hay tres pollos de hielo, vamos. Si sí, quieres te respondo yo. ¿eh? ¿Eh? Ya, ya, ya. ¿y va a responder o qué? Yo digo seguro que las... Que va, yo no he sido... Ha sido mi yo interior, que... Ya, ya, que no te veo, pero te escucho. ¿Alguna discreción más? Ah, es... ¿Qué es eso? ¿Tú sabes que nunca. Me ha gustado meterme yo si me ha un poco de bola, pero ¿pago la tercera? Primero sí que hacer la segunda, ¿no? A ver, yo sé que la segunda es algo que tenéis todos en mente. Ah. Tengo cinco principios en esa segunda, porque es muy difícil, la historia estoy llevando. Eh, Sí, es, que está esperando <risa> <risa> eh, es muy difícil como quiero empezar en esta segunda es muy difícil eh, los sentimientos de esa persona entonces eh, eh, no sé si hacerlo desde esa edad o hacerlo más edad estoy peleándome y tengo esos cinco principios porque son varios puntos de vista los que he eh, llevo cuatro novelas más en marcha la segunda, la tercera y dos más sabes Mucho marca o pastel, ¿eh? No, es fácil, es ser un estado de ánimo. Yo escribo por estado de ánimo. Y una temporada estuve en mi casa y solo escribí Los mundos de Plot, que está... solo es un, un relato, está en mi, en mi blog, que se va a convertir en novela. Eso el de Abby también, que es el que sale en concurso. También esta novela. Y a de recortar también se da bien. me da mejor ampliar que recortar, ¿lo sabes? Lo sabes que se me da mejor ampliar que recortar. Recortar os uso a vosotras. ¿Que sois las que me ayudáis a corregir? ¿Y a la hora de escribir? ¿Escribes como que música, por ejemplo, porque eso sí, que eres... sí A ver, yo tengo... Mi mayor tesoro son mis tres hijos. Pero a la hora de escribir, soy una locura. No me dejan. Es mami, mami, mami. Además, es que lo puede decir mi marido. Es mami, mami se sienta al ordenado. Y es como se pusieron mi marido. Yo puedo estar escribiendo, tengo un vídeo por aquí, otro por aquí. Me no aparecen los niños por todos. Puso música... Me... Escucho mucha, mucha música clásica, también escucho mucho música heavy. Según eh, además, eh, uso, eh, también escucho un grupo valenciano se llama Los Espates, que eh, no ha podido estar uno de ellos aquí, que va a venir. <risa> y salen en el libro además, y salen en el segundo libro. Cuando permiso van a salir en el segundo libro, nombrados y como personajes. O sea, esos van a ser más reales. más <risa> <risa> <risa> peligrosos. Sammy, en esta novela en concreto, ¿cuánto, ¿de cuánto tiempo has tardado en escribirla? Pues tardé unos meses. Pero yo me llevaba el portátil al Club Deportivo, que íbamos, y yo me iba al Club Deportivo y en el CC, mientras mis hijos corrían un partido del pago, que mi marido les echaba unos, pues no se me Iba escribiendo. Yo tenía al socorrista, lo llevaba loco, decía, eh, bueno, pero la vas a publicar. Yo le dije que, eh, bueno, se iba a concurso, porque por entonces aún era, se va a concurso. Y luego que tardé, empecé en, a principios de verano, y en septiembre octubre estaba terminada. ¿En octubre? Sí, la fecha no es exacta. ¿no? En octubre, la mate. Eh, pasó acciones, pasó cada vez que se ampliaban palabras, por lo cual dejé de, porque si no, ya, mediaba, mediaba. No me gusta escribir novelas con paja, por eso es una novela tan corta. Mucha gente me dijo, bueno, describe más todo. A mí, yo soy lectora concursiva y a mí la paja en los libros me molesta. Puedes describir una cosa una vez, pero cuando la describes 20 veces... Un libro de 400 páginas o un de Por eso yo, mis libros son cortitos, sí. Yo intento que todo se lea y se entienda. Porque yo ha habido libros en la página de Entonces, me costó poquito, es pequeñito, pero ahí hay mucho. ¿Puedo ir en tres horas? Sí, sí, soy como Cristina, que es de mi cama. Yo, la verdad, es que. Partiendo un libro de 400 páginas, pero lo puedo leer en 24, 40, entre 24 y 48 horas. con los niños y por algún libro que te marcará un antes o un después? ¿En tu vida? Un antes. Un antes es el diario de Aragón Es uno de los que más me ha gustado. Eh, de los poetas muertos, tampoco. ¿no? luego autoras que tengo como amistad por aquí hay una escondida se llama Conilla de <risa> <risa> Ay, <maravilla. risa> Ay, <maravilla. risa> es una autora muy amiga mía hay otra autora que ha participado conmigo en un concurso esta que antes ha hablado que está escondida <risa> <risa> <risa> <risa> Pero, y luego está Elena Valencia Eh, soy de las que piensan que, de autora hay que tener un Yo Ya eh. la música, es que no te a la hora de escribir. Sí, sí, sí. creo no. Cuando me hago yo me pongo a jugar los machos. Contra ella Sí, bueno, yo escucho música con los clásicos. Porque claro, en mi casa está el y la tele detrás son con los niños. Entonces yo me tengo que poner los cascos a pinche para no escuchar a los niños ni la tele. Porque está bopecón. ¿no? Ya bastante la, yo creo que la, que la, la relación entre escribir y la música es muy importante. ¿No? Yo creo que casi todo el mundo. en estados que puede crear un, un clima, ¿no? Te puede crear un clima bastante bastante clima, te guardas un poco la vera que tiene de música, ¿no? Desde música clásica, desde la lucha de así oscura, ¿no? Y la gente va a decir a la aunque sí, no puedo escribir esa música en castellano, no sé cómo. Porque cuando te sale la letra, la vas cantando, entonces es un problema. Es y cantar ya todo la vez. No hay que cantar, eso ya es demasiado. Sobre todo ya es un Es demasiado. Has dicho que estás escribiendo varias novelas más. ¿Qué nos puedes contar de ellas? De las que nada. Vale, de Claudia, eh, que es romántica y también tiene cosas muy reales. El mundo de Claudia es una niña, realmente es la vida de una niña y de su padre. La lucha para sobrevivir después de que su madre les ha abandonado, en una situación muy precaria. Y luego Avi, Avi eres tú, así que... <risa> <risa> <risa> se pues escapa de su, de su casa, de su ciudad, y se va a vivir a otro. La atropella, y justo cuando encuentra a cabo pues su jefe, que la ha atropellado, y ya tiene muy mala leche. Y es un mal bicho. Ella La allí. Y le ha puesto el nombre hasta la puerta. Me gusta ese nombre. Hay que decir que muchos nombres de muchos protagonistas me han ayudado. La gente que ha estado mi alrededor en todo momento. Cambiar los Realmente soy vosotras. O sea, a ver. Son las situaciones, que nada más bien. Son las situaciones. Pero la amistad que movió a.. Ha hecho que siga pues, mucho, así Si no, no habría seguido. conocen y, y tal, pero a mí me gustaría que cuentes cómo es la repercusión ahora de las redes sociales, Sami está en todo, entonces, <risa> <risa> es, que, que cuente un poco, ¿no?, que en, en los proyectos que está, que fue reconocida en un concurso y contar un poco ahora tu carrera como autora, así que se te consagras, ¿no?, cuando publicas tu libro y compres tu sueño, pero ya eras Sammy mucho antes, ¿no? Entonces hay que compartir un poco toda esta aventura. Colaboro con una revista, mandando los relatos, hemos montado entre muchas compañeras aquí otra revista, online, Aún no tiene nombre. Es que se está decidiendo, entonces está toda la documentación, pero no tiene nombre, eh, mandé dos relatos al concurso de Di Valenti, Certamen Literario Romántico de Di eh, por eso decía Cristina lo de recortar. Escribí 50 páginas para dos páginas que tenía en Y es que a mí los relatos cortos me cuesta mucho escribirlos. Mucho, O sea, no soy de escribir 500 páginas, pero tampoco soy de escribir una página. Ni dos, ni tres, ni cuatro. Entonces, para mí es algo muy difícil. Me costó mucho, es más lo mandé, pero de lo vieron, me dijeron que la pasaba de que pasé de nueve de nueve caracteres, pero me había pasado. Entonces, tuve que rectificarlo, me costó mucho a rectificar esos nueve caracteres, que decís, son nueve caracteres, no, nueve caracteres son morales. La volví a mandar y yo creía que no sería seleccionada. Se leía a los ganadores y demás en, en, en el tercer encuentro ¿no? que ahí Y hubo un grupo que estuvieron trabajando un tiempo junto a mi marido, que le costó mucho ocultármelo, la verdad, pobre. Y me pagaron el viaje y todo a Madrid para que yo fuera. No, yo decía, pero si yo no voy a salir seleccionada, ¿para qué? Para mí no está seleccionada, yo más si eso me tú me acompañó para que no fuera sola. Y, y mi sorpresa fue cuando cogí el equipo que nos dieron para mirar quiénes estaban en el libro y, y hombre. no La primera lo vio Freezer y lo subió a Facebook. <risa> <risa> <risa> yo no me lo he era, yo no me lo creía, yo no esperaba. Se mandaron más de 500 manu, 500 relatos, que dos relatos míos. Además, los dos estuvieran. La sorprendente! Eso solo demuestra una cosa: lo bueno es que te la quieres. Oh, no. ¿Eso ya no? Está. Porque lo me ha hecho. Pregunto. Si sí, todo el mundo le dice como todo el mundo editorial, <risa> a ser una maravilla, mi madre también es de la que sí. muchísimo. Claro, la verdad es que la gente verdad, sí ¿no? ah. sobre todo, bueno, que aparte está la gente que lee mucho y la gente que no lee absolutamente nada. Y eso es lo que sí que me da cuenta en la literatura juvenil, de la gente que escribe en 18, 19 años, 17 años. Son lectores, vamos, impresionantes que tienen una variedad y luego no está la otra parte que no sabe leer. que no sabe leer, o que no ha leído nunca. O sea, no hay, no hay un término medio, es curioso, no hay un término medio. Pero lo más, más, más raro que, es que por ejemplo, el marido no lee, y mi tío que está escondido, ahí atrás también, también devuelve los libros. Yo, yo creo, que, yo creo que, <risa> que es la pereza, no leer la pereza, de no haber encontrado ese libro que te haya gustado mucho, que te haya abierto, digamos, que te haya interesado, ¿no? Porque yo creo que leer en un momento, ¿no? O sea, también creo que depende de lo que ves en casa. Ver, en mi casa, mi madre leía, desde que era muy chiquitita, y los colegios tienen mucha culpa, quiero decir, ¿por qué? Porque las lecturas obligadas obligada a haciendo a los niños, no les puedes poner un tallazo, no les puedes poner a celestina a un niño de 10 o 11 años. Pues, bueno, ¿tú ¿Tú conoces? Tú? Bueno, ahí no estoy de todo de <risa> no, tiene... Lo digo, lo digo porque ¿Ale? yo me en la lectura, ¿vale? en principio con mi padre, pero me arranqué realmente en la lectura, ¿vale? cuando el instituto, al final de colegio colegio, estaba, ¿vale? nos pusieron a hacer un trabajo y si te digo el libro, alucinas. El Quijote. bueno. Pues ahí me enganché. Pero lo malo es que no es un tazón discrecional. No, no y te gustó la Celestina. Yo me enganché de por la Celestina, no, por la salida no, de torres, por no, todos no, todo no, estos. Todo. Pero son más literaturas. O sea, puede ser tú, no, tú o yo. Pero a, a los niños de 10, 12 años les tienes que dar literatura que les pueda gustar. Por ejemplo, cuando la gente ha mucho a hubo una época cuando lo dejaron en concepto, que fue la crítica porque si era malo. Sea, no vamos a partir de que sea buena o mala literatura, porque no sé quién puede juntar que sea buena o mala literatura, ¿no? no sé quién. Pero todos los jóvenes que leyeron, solamente por el mérito ese, es impresionante, eso es un gran mérito. Que la juventud estuviese esperando a que saliese el libro en la librería, eso es lo consigue, eso? Eh, También fue mucho el que le Bueno, pero los chavales, fueron eso lo hace más videojuegos y eso se que le di el río la caña en todo lo que va Es que... Bueno, pero... pero... Per pero que no, era, que no, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no. Todas toda las primeras te lo digo porque... Sí, tengo una sí, Tengo sí, ¿no? ah, una especie que... de fórmula, de, así decirlo. De cosas extraordinarias que le llaman. Todo se llama así, cosas extraordinarias. Solamente la propaganda aplicada a esa filosofía ya igual a la de la Copa de Europa. No, si me Yo a lo que me refiero es que si un niño, un adolescente, por leer, digamos, nombre, ha cogido la figura de la lectura, a eso a eso es lo que me refiero. sin de, de, de Harry Potter o bueno, pues no. Claro, ¿no? Lo que yo decía antes de la lectura impuesta, ¿no? Pero en esta parte me refiero que si la juventud por eso ya ha empezado a leer y luego ha leído otras cosas, hay que darle, digamos, en el mérito de esa parte. Coge todo. solo uno Ya veas qué puño va a coger. Uno. mucho ¿Qué Ostras, un papel. A ver. A ver. A ver. Dale aquí. Uno, ¿eh? Coge uno. uno solo, ¿eh? A ver. Uno solo. ¿eh? Ver. solo uno. Ojo el cielo. uno Uno ¿Y a ver Uno es? Uno solo. Uno ver Uno Ese, ese... No, no, no, no, no, sí no, Uno Es Uno no, no, no, Uno solo. No. No. Es que el el sí. solo. no... Uno Ah. Voy feo. Al 15. A ver, a ver quién tiene el 15. ¡Mierda! Yo y los coñados. No puede ser, está aquí. No puede ser. No sé, aquí está que el 15 no no puede ser. No, que Era <göster _ response> mm -hmm. no, like okay, no, no. broma! no, no. No, no, no. No, no, Eh, No, no, Yo ya sabía lo que cogía. Sí, sí, sí. <risa> los tengo bien Los tengo bien creados sí, yo. Es complicado que se vea Y Que es que la tita sí, cría es mucha tita gris. ¡Hago sí, sí, sí. <risa> la alfa! ¡Hago la alba! ¡No, ¿Ya no? ¿Eh? ¿Usted quiere una ¡Ah, vale! Ya, ya sí, ¿quieres? no. A ver, a ver, dale. Dale, dale. es que viene! ¡Oh! No ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gusto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!